La Casa del Cheesecake presenta... Choripán Ingredientes Un manojo de perejil Aceite de oliva Ají en polvo Sal Tres dientes de ajo Orégano Medio pimentón rojo Vinagre blanco Y chorizo argentino Primero comenzamos picando finamente el perejil, luego lo reservamos en un recipiente donde vamos a preparar el chimichurri, picamos también el orégano fija finamente y lo incorporamos al perejil. No se les olvide darle like y compartir este video. Picamos el ajo. Lo incorporamos a los demás ingredientes. Le echamos una, dos pizcas de sal. Partimos el pimentón también finamente. Lo incorporamos a los demás ingredientes. Luego ponemos tres cucharadas de vinagre blanco. Puede ser también vinagre de manzana o algún otro vinagre. Colocamos aceite de oliva suficiente hasta cubrir y revolvemos. Luego colocamos un poco de ají en polvo al gusto. ...y reservamos el chimichurri en un recipiente de vidrio. Luego, cogemos el pan... ...lo porcionamos y lo abrimos en la mitad... ...y reservamos. Horneamos o fritamos los chorizos... ...una vez estén, colocamos el chorizo en medio del pan... Le ponemos el chimichurri al gusto y estamos listos para emplatar. Espero les haya gustado esta receta. Si les gustó darle like y compartir. Nos vemos en una próxima receta. Hasta luego.